Hoy tocó limpieza profunda, algo que venimos esquivando hace un montón porque cada vez que limpiamos y ordenamos hay un montón de cosas para descartar que no sabíamos que teníamos o que creíamos perdidas y hace varios días que veníamos tratando de hacer esto o por un motivo u otro no lo hacíamos uno piensa que tiene pocas cosas pero tenés un montón ¿Qué vamos a hacer el día que nos vayamos de viaje y tengamos que elegir qué llevar y qué no? No lo sé mi tarjeta de ingreso a puerto uff nostalgia antes de que existiera el coronavirus cuando era un guía y me levantaba todos los días a las 6 de la mañana para ir a laburar con el vídeo que van a ver ahora va a parecer que somos súper despelotados pero no solemos ser así Tenemos un millón de libretas Siempre decimos, esta la vamos a usar para anotar un montón de cosas Arrancamos con toda la euforia Y después no tenemos la costumbre Es como que o terminás anotando el teléfono O no notas nada Entonces cada vez que las agarramos de nuevo decimos Uh, las vamos a usar Le sacamos las hojas viejas como para que quede organizado Y escribimos tres palabras Y vuelven a quedar guardadas No sé qué chucha es esto que guardaba Sofi Está como... En Tai Chi Chuan, no sé en qué está escrito, pero lleva como cuando la conocí ya lo tenía colgado en el lugar donde estaba. Y, y ya pasó mucho tiempo, eso. Esto que encontró Nico, eh, supuestamente lo estoy tirando. Supuestamente era como para alargar olor. Nada, no está feo, no es una macumba, nada de eso. Gente, no se asusten. En el último tiempo como que se perdió mucho esto de hacer fotos papel. En otro video les vamos a mostrar qué opinamos al respecto y si nosotros hacemos fotos papel o en qué camino desondamos. De Durante la cuarentena nos reinventamos un montón de veces. Entonces tenemos un millón de tapers para guardar todas esas cosas que hicimos. Por ejemplo, los pilusos que hicimos, que hizo Nico. Aprendimos un montón de skills nuevos Uno de esos fue coser Se vendió bastante durante el verano Estamos muy contentos con eso Pero después claramente la gente se caga de frío en las orejas Así que tuvimos que reinventarnos Por eso llegaron las cositas de confite Igualmente sigue la producción de pilusos Apostamos fuerte a la primavera, al verano Recuerden tienda chill si quieren pedir una cosita Un dato no menor es que gracias a la venta de los pilusos Hicimos un montón de reparaciones Y un montón de las cositas que estuvimos trabajando durante el verano en la camioneta con los muebles Así que gracias a todos los que compraron un piluso Y gracias, no sé, a quién. Gracias Ese es el rincón de Rufina Este creo que es el rincón más preciado que tenemos Que es nuestra biblioteca Ahora estamos leyendo estos libros El otro día leí este Tal vez en otro momento Hagamos una vueltita por nuestra biblioteca Los libros que leímos, que opinamos sobre la lectura Y todo eso este es el momento en el que ya no querés hablar más. No, ya me pudrí. Ya quisiera hacer que esté todo. ¿Cómo en las redes sociales? Sí, paneles. ¿Qué hacen ¿Ya Pero... está. ¿Cómo hacen? Bueno, ahora estamos haciendo una historia para ver si alguien quiere los poles estos de tipo selfie. Son de una campaña que hice con Zephyr hace un par de años. Hasta me habían mandado una GoPro. Che tardo. Ocupan mucho espacio, ya no tenemos GoPro y seguramente a alguien les va a servir más que nosotros. Así que estamos viendo quién los quiere. Se van. Ya se tienen que ir. Ya prácticamente estamos, nos quedan muy poquitas cosas por acomodar en la pieza Nos llevamos mucho viendo las fotos, así que vamos a elegir un par y vamos a ir a imprimir Vamos a robar un montón, así que stay prepared for that Bueno, ahora sí finalmente estamos en la calle Es increíble, pero salimos al mundo exterior Hay luz hay luz Nosotros estábamos encerrados en la habitación Que si bien teníamos la ventana abierta Nada, estaba todo oscuro Y de repente salimos y los ojos se hicieron ¡pah! Es como volver al mundo en HD De hecho vamos a ajustar esto un poquito Queremos saber qué les parece este tipo de contenido Es un contenido que nos resulta muy cómodo hacer Y que nos divierte un montón Hay mucho tipo de contenido Pero de gente de afuera sí. Es muy común en Argentina Es como que el blog por ahí ¿Qué pasa señor? ¿Quieres ser famoso? Solo quieres ser famoso señor Es un contenido que nos parece que está súper bueno porque muestra como por ahí nuestro lado más humano del día a día La cara de lo que es Chilangrié, puede decirse Ya sabemos que hay mucha gente que lleva hasta acá por la traffic Y nos encanta porque es una parte de nuestra vida y de nuestro proyecto de vida súper importante pero después Chillang Create nace con la idea de mostrar la otra parte de lo que hacemos Desde el lado más real, así que nada, queremos saber qué opinan de eso Lo pueden dejar en los comentarios todo lo que es la parte de la habitación nos quedó lo que es el placar y alguna que otra cosa más pero lo ordenaremos otro día salimos rápido de casa porque la idea es llegar antes de las 6 a foto eduardo que es un lugar acá donde nosotros vamos a ir a hacer unas fotos papel porque como dijo nico nos quedamos remanijas de ver el álbum ya hace unos días estuvimos imprimiendo un par de fotos y bueno la meta es tratar todos los meses de imprimir y ir armando un álbum de recuerdos En el próximo video les vamos a estar contando por qué imprimimos cada foto que imprimimos En total le hicimos 10 cada una, así que van a tener que esperar nieve no está como en el video anterior que era como más esponjosa que te podías tirar y volaba. ahora está dura vos te llevas a caer acá y te partís todas las rodillas algo que nos preguntaron un montón en el video anterior y varias personas por instagram es con respecto al frío y la calefacción en ushuaia una realidad es que la tarifa de gas en ushuaia comparativamente con el resto del país es mucho más barata pero eso tiene que ver con que hace mucho más frío también y producimos gas en tierra del fuego entonces es normal que por ahí si vienen a ushuaia de vacaciones o si vienen a la casa de alguien van a sentir como que a veces las casas tienden a estar un poco sobrecalefaccionadas y principalmente porque en el resto del país no se usa tanto el gas como acá porque es más caro entonces se nota mucho más la diferencia de esa manera de todas formas eso es como una cierta generalidad hay un montón de gente que no tiene la posibilidad de estar conectado al gas de red entonces la realidad por ahí es mucho más compleja a la hora de cambiar una garrafa de que llegue el garrafero hay muchas realidades diferentes pero en general suele haber buena calefacción en las casas Bueno, y eso fue todo el blog del día de los coches en el día de hoy, ¿no? Ahora queda esperar que vean las fotos que fuimos a revelar el día de hoy. Eso es para el próximo video. Se nos pasó la hora ordenando, así que pasamos a comprar un sanguchito a Isla Vegana. Estamos Tenemos picando. muchas ganas de hacer el video de las fotos porque la fotografía es algo que nos gusta bastante un poco mucho. Así que esperamos poder transmitirlo también. Recuerden suscribirse, compartir y todas esas cositas y nos vemos en el próximo video.